Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de Foro Salud. En todo el país estamos el día de hoy, lunes 28 de noviembre, con el nuevo programa de lunes por el derecho a la salud. En esta oportunidad tenemos un panel de primera, un panel de oro, no, en términos de la participación que se ha tenido como Foro Salud, con la invitación que tuvimos del movimiento de salud de los pueblos, en el Congreso de Abrasco, a través de un, un precongreso, un encuentro realmente, denominado por la transformación y decolonización de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Esto se desarrolló los días, principalmente los días 19 y 20 de noviembre, no hace menos de 10 días, ¿no? eh, en Salvador, Bahía, en Brasil. Reitero, en el marco del 13 Congreso de Abrasco, que es la Asociación Brasileña de Salud Colectiva. Para esta actividad vamos a contar con la presencia ya, que están aquí en la sala virtual de Zoom, ¿no? Eh, estos amigos, ¿no? Román Vega, eh, que es de Colombia y es el presidente del Movimiento Salud de los Pueblos ¿no? de nivel global. Él nos va a contar qué es el MSP, qué significó esta convocatoria, ¿no? este encuentro como parte de estas actividades que se desarrollaron en Abrasco eh, y esto de la campaña. Hay una campaña que se va a movilizar todo el año 2023 con la intención de desarrollar este tema, justamente la transformación y decolonización de nuestro sistema de salud en América Latina y el Caribe. También nos acompaña eh, Mariluz Martín, de ella es del MCP de Paraguay. También le pediremos que también se amplíe un poquito su presentación, pero nos va, ella va a intervenir en un segundo lugar, un tercer lugar, perdón, no donde no va a la, la, la nos va a contar lo que significa y nos va a plantear lo que es la declaración política de este encuentro desarrollado en Salvador Bahía. Y el Oscar Feo, amigo también venezolano, también del MSP de Venezuela, quien nos va a plantear en términos políticos, doctrinarios, de lo que significa esto de la transformación y qué significa esto de la decolonización de nuestro sistema de salud. ¿Por qué razón? ¿Para qué serviría eso? ¿No? Y esa, en estas tres partes que estamos planteando este panel, ¿no? Podremos ter, estar enterados todos los foristas en todo el país ¿no? de qué eh, significa estas tareas que Foro Salud se dispone a implementar ¿no? en este próximo año 2023, empezando desde ahora, acabando el año 2022, eh, en el mes de diciembre, de, empezando con lo, la participación que tuvimos ¿no? en el encuentro, reitero, por la transformación y decolonización de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe en el Brasil. Cerramos esta parte de presentación general y acá estamos los cuatro. Ahora nos pueden ver, sí, a los cuatro panelistas y le pediría en primer lugar a Román, al doctor Román Vega, que nos plantee qué es el MSP, qué es el Movimiento por la Salud de los Pueblos, qué significó este encuentro convocado en Salvador Bahía. ¿No? ¿Y qué perspectivas plantea él desde la responsabilidad global que tiene como presidente del MSP? Román, tu tiempo. Buenas noches, eh, Lucho. Muchas gracias por esta invitación a este diálogo con los compañeros, el, el compañero Oscar Feo de Venezuela, y, y nuestra querida compañera Mariluz, eh, de Paraguay. Eh, los cuatro realmente estuvimos en el Congreso de Abrasco y en este encuentro entusiasta, fantástico, diría yo. Y tal vez compartiríamos eso, que fue un gran encuentro el que tuvimos en Salvador de Bahía. Eh, en primer lugar, decir que yo no soy el presidente del Movimiento de Salud de los Pueblos. No hay presidencia en el Movimiento de Salud de los Pueblos. Hay una, una dirección colegiada global y una, eh, un secretariado global, del cual yo soy el coordinador. Ese es mi, mi rol dentro del de Movimiento de Salud de los Pueblos. Y este movimiento, eh, que ya cumple 20, 22 años de existencia, eh, bueno, surgió eh, con dos banderas esenciales. La, la primera es la defensa del derecho a la salud, como un derecho humano fundamental, interdependiente de otros derechos económicos, sociales y culturales en los cuales no hay salud. Y en segundo lugar, la bandera de equidad, de que la salud, es un proyecto de todos y de todas. De modo que eh, es en, esa, en ese planteamiento, digamos, en esa visión, que el Movimiento para la Salud de los Pueblos funda eh, una idea comprensiva, integral, de lo que es la salud, no referida a los sistemas de salud, eh, muy en relación con el enfoque de la determinación social de la salud y obviamente con todos los desafíos que tenemos en el mundo actual en, respecto de los temas gravísimos ecológicos y los temas culturales eh, que atraviesa el mundo, que son definitivamente muy complicados. El Movimiento de Salud de los Pueblos surge entonces como una gran red y realmente no es solo una red, es un movimiento de movimientos, por ejemplo, de él forma parte del movimiento por el derecho a la salud María Rivarola en Uruguay, en Paraguay, y, y este es su movimiento. De modo que lo que tenemos es eh, un proceso de una naturaleza muy dinámica, muy amplia, constituido por activistas, por organizaciones, por redes afiliadas eh, y por movimientos que eh, vienen constituyendo su, su vitalidad desde hace 22 años. Tiene una presencia global en más de 70 países del mundo, en los distintos continentes, en sus regiones, pero muy particularmente el movimiento de la salud de los pueblos es un movimiento del sur global. No quiere decir que excluya al norte, pero su desafío y su representación más importante es del sur global, es decir, de los países de África, de Asia, de la América Latina y Caribe, eh, que eh, durante tantos eh, centenios hemos estado bajo el yugo del de dominio colonial y del de dominio imperial, eh, constituyendo nuestras vidas y constituyendo Nuestras políticas económicas, nuestras políticas públicas, sociales y de salud en particular. De modo que eh, el hecho fundamental de que sea un movimiento del sur global le hace tomar posición en varios de los temas fundamentales a nivel de la gobernanza global de la salud, de las decisiones globales y la idea de que hay que democratizar las decisiones sobre salud. Pero también eh, se meten temas muy concretos que tienen que ver con todos los problemas que afectan la salud de nuestros pueblos, desde las guerras y los conflictos, las migraciones eh, motivadas, a estas migraciones por, no solo por las guerras, sino por la crisis climática ecológica que vivimos, hasta los problemas de soberanía alimentaria y de justicia de género, entre otros temas que maneja el movimiento de salud de los pueblos. En ese contexto, el movimiento ha venido desarrollándose en América Latina de modo importante. Tenemos presencia en cuatro regiones de la América Latina y Caribe, eh, pero también en Norteamérica. Y eh, dada su presencia en América Latina y nuestra historia como tierra de luchadores por la emancipación, la democracia y por una y por sociedades más justas, nosotros creímos que era el momento de levantar una campaña por la transformación y descolonización de los sistemas de salud. ¿Y qué nos hizo pensar que esa campaña era importante en este momento? En primer lugar, la trayectoria histórica de campañas desarrolladas por el Movimiento de Salud de los Pueblos, muchas de ellas globales. Otras regionales. En segundo lugar, el hecho de que el contexto político latinoamericano ha tenido cambios muy importantes que nos desafían en materia de incidencia como sociedad civil en las decisiones que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos y, particularmente, los sistemas de salud. Eh, nosotros seguimos resistiendo en América Latina las políticas neoliberales en muchos países, eh, hemos venido enfrentando a través de la acción colectiva contenciosa y no contenciosa ese desafío de las políticas neoliberales que quiere decir mercantilización y privatización de los sistemas de salud de nuestros países para acumular capital, que es la estrategia que se puso en práctica, y recordémoslo claramente porque me parece que esto tiene que ver con el enfoque de colonial de la transformación de los sistemas de salud, a partir del consenso de Washington, y, el y, del, y de las políticas del Banco Mundial en los 80 y a principios de los 90. Y esa es una política colonial eh, en su contenido, en su racionalidad económica, en su racionalidad política, en los conocimientos y tecnologías que incluye, adosadas para beneficiar los intereses del capital privado, en eh, los grandes centros de los negocios de la salud, comenzando por los Estados Unidos de América. De modo que ese doble eh, rasero de la privatización y mercantilización y la imposición desde un centro de poder de las políticas de salud nos hicieron eh, pensar que, que había que actuar. Y el contexto eh, por fortuna ha variado un poco en América Latina. No solo tenemos los gobiernos eh, democráticos y revolucionarios del pasado, de la pasada oleada transformadora en América Latina de comienzos del año 2000 y, eh, y de las revoluciones previas de los 50 sino que actualmente tenemos nuevos gobiernos alternativos los llaman aún algunos de centro izquierda otros progresistas otros no importa son gobiernos democráticos que de algún modo han dicho que quieren cambiar los sistemas de salud por lo menos los el enfoque neoliberal de los sistemas de salud y ese hecho se da en varios países de América Latina se da en Argentina se da en eh, el mismo Perú con, con, con seguramente muchas reflexiones que habrá que hacer sobre el caso peruano, pero el pueblo peruano votó por un gobierno popular. No sé yo a estas alturas de, de la experiencia de gobierno en Perú, cuál es la situación, eh, habría que analizarla un poco, pero también eh, la emergencia de gobiernos democráticos en eh, Colombia, en eh, Brasil, en Chile, en Honduras, en México, en, en otros contextos, eh, nos dieron esa idea de que había que aprovechar la ventana de oportunidad política para movilizar el debate de la transformación y descolonización de los sistemas de salud. Y esa fue eh, la etapa que cumplimos en Salvador de Bahía en un primer momento, porque hemos pensado este proceso ¿no? como un encuentro como el que hicimos en Salvador de Bahía, sino como un proceso de más largo aliento. Ojalá hasta cuando logremos cambiar los sistemas de salud de nuestros países. Y la verdad es que los sistemas de salud hay que cambiarlos. Y hay que cambiarlos porque han sido un fracaso en gran parte. Y ello lo mostró muy crudamente la pandemia de COVID-19. Fueron incapaces de responder a las necesidades de salud de nuestros pueblos. Mucha gente murió innecesariamente o se infectó de COVID-19 innecesariamente y sigue muriendo porque pues no es solo la pandemia, es realmente una sindemia, es un problema social muy profundo que tenemos en nuestros países. Pero nuestros sistemas de salud eh, también han hecho oídos sordos a la crisis ecológica global que tenemos. Y uno de los planteamientos que nosotros sostenemos es que no podemos seguir trabajando con la vieja idea de sistemas de salud heredados del siglo XIX, sino que tenemos que repensarlos y seguramente eh, cambiar el verbo, cambiar el contenido, cambiar la epistemología que informa las transformaciones de los sistemas de salud de nuestras regiones. Y ello tiene mucho que ver con la herencia latinoamericana de las comunidades originarias de estos pueblos, las comunidades indígenas ancestrales que tienen un saber y una práctica de la salud en línea con las exigencias del mundo actual en materia, por ejemplo, de enfrentar la crisis ecológica que vivimos, de preservar la naturaleza como parte integrante de la cual somos los seres humanos y esa visión eh, que ha sido excluida desde el pensamiento eurocéntrico, imperial, tenemos que rescatarla porque es nuestra herencia latinoamericana que tenemos que rescatar y colocarla en el debate público de la transformación de los sistemas de salud. Entonces, no solo queremos sistemas de salud universales, públicos, equitativos, sino sistemas de salud... Eh, pluriculturales, y ese es tal vez el planteamiento, uno de los planteamientos del encuentro en Abrasco, pluriculturales y al tiempo interculturales, esa es la idea nueva que nosotros estamos moviendo, no la estamos moviendo nadie más en el mundo, la estamos moviendo desde América Latina, la necesidad de una transformación de ese talante de los sistemas de salud. Y bueno, por último, eso fue el encuentro en Salvador de Bahía, en medio de un congreso de más de 6000 mil personas debatiendo los temas de salud, como lo saben hacer los brasileros y las brasileras, pero también en medio de una enorme fraternidad, solidaridad, amistad, acogimiento profundo. Que yo debo agradecer públicamente ahora de nuestros compañeros y compañeras de Brasil, comenzando por la alta dirigencia de Abrasco, que nos abrió las puertas de su Congreso para que pudiéramos no solo hacer un encuentro de dos días, sino además participar en un panel de debate sobre los sistemas de salud. Participar en el proceso de lanzamiento de un libro del Movimiento de Salud de los Pueblos, el Observatorio Global de Salud, pero participar en el debate de las organizaciones sociales, el foro social, de, que tuvo una pregunta central que me, se me hace muy importante y que deberemos repetirnos nosotros mismos en cada uno de nuestros países para informar esta lucha, cuál es la pedagogía, cuál es la educación popular que necesitamos en estos momentos? Y es esta una pregunta muy importante porque hablar de transformación y descolonización de los sistemas de salud requerirá mover ideas, reflexiones, debates, es decir, politizar la lucha, la movilización social en dirección a tener una incidencia profunda en las agendas de los gobiernos para obtener los resultados que buscamos. Entonces, esta fue una primera etapa. Aspiramos continuar este proceso eh, probablemente en otros espacios. Por ejemplo, la Asamblea Mundial del Movimiento para la Salud de los Pueblos, que se realizará en el 2023, ojalá en América Latina. Seguramente un encuentro en la región Caribe, que no estuvo representada en Abrasco, en el Congreso de Abrasco, y muchos otros debates como este que se están abriendo en cada uno de nuestros países. Yo creo que salimos de Salvador, de Bahía, un poquito rejuvenecidos, ¿no es cierto? Las canas se nos cayeron un poquito allá, y las recogimos y seguimos las banderas de lucha, coloreando nuestras canas de lucha, de combate, por la transformación de los sistemas de salud. Muy agradecido, Román. Eh, realmente has hecho un marco general, un contexto de todo lo que ha acontecido en Brasil, y soy también testigo de la fraternidad con la que los amigos y amigas brasileñas nos han recibido, a quienes agradezco todos sus detalles y apoyo, y estar siempre pendientes de los, del quehacer de todo el grupo de, del MCP que se reunió en el encuentro. Con ese marco que Román nos brinda, yo le pediría a Óscar ahora que nos pueda plantear, eh, como suele hacerlo así, profunda y radicalmente, esos dos conceptos. El tema de la transformación de los sistemas y el tema de la decolonización de los sistemas de salud necesarios eh, para los países de América Latina y el Caribe. En el caso del Perú, coincido con lo que ha dicho Román, tenemos un, una salud mercantilizada, un sistema en permanente privatización, cada vez más profundamente, que no sirve para los fines y necesidades de la población en salud. En eso te plantearía, Oscar, que nos puedas plantear el, qué significa y qué ha significado en este encuentro esos dos conceptos, la transformación y la decolonización de los sistemas nacionales de salud en nuestra América Latina y el Caribe. Claro que sí, Lucho. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes en Por Salud Perú y con los países del continente que puedan tener acceso a esta, a esta conversación. Eh, luego de esa introducción de, de Román, yo quiero resaltar la importancia de que el movimiento por la salud de los pueblos asuma para este año 2023 una campaña continental por la transformación y decolonización de los sistemas de salud de Nuestra América. Y que esa transformación es una transformación de signo emancipatorio, de signo decolonial. Y vamos a tratar de explicarlo tomando un párrafo de la declaración final del encuentro. La declaración final dice, nuestros sistemas de salud no toleran, no aguantan más reformas. Han estado sometidos a lo largo de sus 100 años de existencia a múltiples reformas. En estos momentos de lo que se trata no es de una reforma más del sistema de salud, se trata de un proceso de deconstrucción de lo que tenemos para transformarlo y darle carácter decolonial y emancipatorio. porque Hay tres grandes ideas que yo quiero desarrollar en estos minutos. La primera es que nuestros sistemas de salud a lo largo de los 100 años que han pasado desde que se crearon, se fundaron nuestros ministerios de salud, nuestras escuelas de salud pública han estado sometidos, han estado construidos en función de intereses de políticas y de estrategias del norte global. La fundación de nuestros sistemas de salud en los años 20, 30, 40, dependiendo del país, estuvo impulsada fundamentalmente por la Fundación Rockefeller y por una organización del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue el antecesor de la OPS y que era dirigido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para los que no lo sepan, el antecesor de la OPS estuvo hasta los años 60 dirigido por un funcionario del Departamento de Estado de, de los Estados Unidos. Y fueron la Fundación Rockefeller y el Departamento de Estado con ese antecesor de... La OPS, los que recorrieron nuestro continente creando sistemas de salud en función de responder a los intereses económicos que el comercio internacional en esa época planteaba. En muchos de nuestros países, los ministerios se crearon particularmente para combatir aquellas enfermedades que impedían. La explotación. Hay dos o tres ejemplos sencillos. En Panamá, la apertura del canal de Panamá, la construcción del canal de Panamá, no pudo hacerse durante largos años hasta que no hubo una campaña para sanear la zona de fiebre amarilla y de malaria que impedía la construcción de, del canal. En Venezuela no fue posible la explotación del petróleo por parte de la Fundación Rockefeller si no se crea un Ministerio de Salud con un programa central de lucha contra la malaria. Y así pudiéramos ir viendo en cada uno de los países. En Perú todavía hay una estación de la armada de los Estados Unidos como producto de esa perspectiva colonial eh, en la que, con la que se fundaron nuestros sistemas de salud. Esos sistemas de salud tenían una característica fundamental, los fundacionales, estaban basados en programas verticales, en programas centralizados. Esa característica todavía la tienen nuestros sistemas de salud están construidos en función de programas. Pareciera que la única forma de relacionamiento en el ministerio y la población son programas de salud. El programa contra el cáncer, el programa contra las cardiovasculares, el programa de salud oral, el programa de eh, decenas y decenas de programas, todos verticales y centralizados, que por supuesto no responden a las necesidades del territorio. La segunda ola de reforma la oIT creó en los años 40 50 los institutos peruano venezolano boliviano etcétera etcétera etcétera de seguridad social en función de una política de el norte global claramente de protección a la población laboral asalariada no voy a insistir en eso porque no tengo mucho tiempo hubo una tercera gran ola de reformas ya en los 80, 90 que fueron las reformas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario por el Banco Mundial por el Banco Interamericano cuyo objetivo fundamental era ya colocar la salud en el mercado. En el interludio en los años 70, 80 se dio una pequeña micro reforma en donde el centro fueron los sistemas de salud basados en, en la atención primaria, en los silos, en los sistemas locales de salud, impulsada fundamentalmente por la OMS y UNICEF, que fue muy rápidamente cooptada por los intereses económicos y reducida a una atención primaria selectiva y primitiva. Bueno, el resumen es que lo que tenemos en nuestros países es la acumulación institucional y organizativa y un conjunto de reformas que lo que hacen que tengamos es un ministerio de salud que nosotros decimos que es un Frankenstein o que es, yéndonos a, a palabra de los arqueólogos, una acumulación en donde tenemos una capa de las primeras reformas, una capa de las segundas, una capa de las terceras y eso ya no puede ser reformado. Entonces necesitamos una transformación profunda, lo que en algunos medios políticos y académicos se llama una refundación de los sistemas de salud, que lo que plantea es que ahora, en función no de los intereses del norte global, sino de los intereses de nuestros países, podamos en el marco de unas políticas sur-sur construir sistemas de salud que respondan a las características y a las necesidades. ¿Y cuáles son esas características y esas necesidades? Bueno, este es el segundo tema que quería tratar. El, un nuevo marco categorial. No podemos seguir trabajando las mismas categorías, políticas, académicas, que ese marco del norte nos ha proporcionado. Hay tres ejemplos. Los sistemas de salud desde el norte han estado Construido siempre teniendo como eje un establecimiento de salud. Generalmente un hospital o un establecimiento de salud. Nosotros planteamos que el eje de los sistemas de salud tiene que ser no un establecimiento de salud, sino el territorio social que es el sitio donde se expresan los modos de vida y donde se construye socialmente la salud. En ese territorio social debe haber un establecimiento de salud que responde a las necesidades del territorio. No es el centro de salud el eje del sistema, el eje del sistema es el territorio y el centro de salud se articula en función de las necesidades y particularidades de, del sistema y de allí el carácter universal, pero pluridiverso de los sistemas de salud. Ya no tenemos un sistema único, igual para todos los territorios, sino cada territorio tendrá un sistema y establecimientos que responden a las particularidades de ese territorio, las particularidades que tienen que ver con la etnicidad, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con los modos de vida que se construyen en ese territorio, que son los que en definitiva determinan socialmente la vida y la salud. Un segundo elemento que caracteriza a esos sistemas de salud es que ya no pueden estar basados más en una concepción en donde el médico y la enfermedad son el centro del sistema. Nuestros sistemas han sido profundamente... De enfermología social, de no, de no hemos hecho salud pública, nos hemos ocupado fundamentalmente de la enfermedad. Estos sistemas están llamados a ser profundamente biocéntricos, centrados en la vida, no en la enfermedad, por lo tanto, centrados en la salud como parte esencial de esa vida, y en esa perspectiva debemos superar el episteme de la salud pública, de la medicina y de los sistemas de salud centrados en la enfermedad, dirigidos por médicos, para uno del sur construido en donde la base fundamental es la vida y la base fundamental, lo que está en el centro es la vida y la salud. Un tercer hecho fundamental es el que ya no podemos seguir con programas centrales y verticales que vienen desde... El Ministerio de Salud a expresarse en el territorio, ahora tienen que ser programas que responden a las necesidades del territorio y por lo tanto varían en función de esas necesidades concretas. Bueno, esas son algunas ideas en función de lo que debe ser el carácter transformador, decolonial y emancipador. E insisto, decolonial, porque... Nosotros lo que hemos hecho en estos 100 años en la construcción de los sistemas de salud, en la construcción de nuestro sistema de salud, es reproducir relaciones de poder que expresan los intereses políticos y económicos de los países del norte global y de lo que se trata es de romper de deconstruir y de refundar y de reconstruir un sistema de salud ahora en función de unas nuevas epistemes, lo que llamamos un nuevo marco categorial. Y como decía Román, uno de esos elementos centrales es el comprender la determinación social de la salud y de la vida. Ya no podemos seguir otro ejemplo, hablando de la salud determinada por estilos individuales, tenemos que hablar de la salud determinada por modos de vida colectivos. Y así pudiera haber muchísimos otros ejemplos. Y por último, ya termino señalando que no es posible una transformación de los sistemas de salud al, marco, al, al margen de una transformación del estado es muy difícil la relación entre estado y sistema de salud es muy estrecha es muy difícil tener un sistema de salud participativo democrático centrado en la salud cuando tenemos un estado que es autoritario empresarial que le interesa hacer negocios y el lucro y por eso se centra en la enfermedad. Entonces la construcción de estos sistemas de salud tiene que ir acompasada con un proceso de transformación y de democratización del Estado. No es que vamos a construir un sistema de salud en el marco de un Estado autoritario empresarial, es que la construcción de un sistema de salud democrático participativo, universal y pluridiverso, se tiene que dar en el marco de la construcción de un estado que responda a esas características. Por lo tanto, la transformación, la construcción, la refundación de los sistemas de salud implica necesariamente que trabajamos también por una refundación y por una reconstrucción del estado para democratizarlo. Y en ese sentido, la lucha por el derecho a la salud, la lucha por por salud para todas y todos, ya como lo dice el movimiento de la salud de los pueblos, es parte de la lucha por una nueva sociedad, por un orden más justo y por un nuevo modo de vida que es lo que estamos llamando, en función de lo que nos legan nuestros pueblos originarios, el buen vivir. Y ese buen vivir es la única respuesta posible a esa crisis multidimensional civilizatoria que está poniendo en riesgo la vida del planeta y por lo tanto la construcción del nuevo sistema de salud. La lucha por un Estado más democrático implica necesariamente la lucha por una nueva forma de producir de reproducirnos, de relacionarnos, de estudiar, de amarnos. Y eso es lo que estamos llamando sistemas de salud universales, pluridiversos, para el buen vivir. Eso es, Lucho. Muy amable, Oscar. Muchas gracias. El buen vivir, lo que acá en el Perú, en Quechua, se le llama suma causay, o en Aymara también el alguien causa. Ahora. Le pediría a Mariluz poder eh, centrarnos en lo que fue la tarea principal de los representantes de los 12 países de América Latina y el Caribe que estuvimos en el encuentro del MSP dentro del de, marco del Congreso de Abrasco en un producto que se tuvo y que vamos a seguir trabajando porque la tarea no ha concluido con el evento ni con el encuentro. Más bien ese es el punto de partida que permita una mayor sistematización y seguramente muchas ideas más que van a poder provenir de las experiencias propias de cada uno de nuestros países, pero se tuvo una declaración política, ¿no? que fue sinceramente, como yo lo dije antes en, la, en los prelegómenos de la transmisión, una poesía realmente, era haber concentrado en pocas frases, ¿no? en una lectura que no dura creo que ni diez minutos, todo lo que el esfuerzo que hicimos en el encuentro básicamente basado también en las experiencias que compañeros y compañeras por ejemplo los amigos de Guatemala no el del propio Nicaragua no que nos proponían conceptos formidables no la compañera que estuvo también ex ministra de creo que fue de, de Costa Rica no que nos permitió nutrir y obviamente los países sudamericanos y el Brasil en particular que estaba muy nutrido ¿no? de participantes en este encuentro. Mariluz, te pediría, nos puedas tú ilustrar o plantearnos ¿no? eh, ¿qué, qué contiene esta declaración política del encuentro que hemos tenido allá en Brasil. Muchas gracias, Lucho, por la introducción y por la invitación a, a acompañar hoy a bueno, a los compañeros, compañeras de Foro Salud y a todos los que, y a todas los que nos escuchan hoy. Eh, esta introducción que hacías un poco de lo que fue la construcción de la declaración, yo la acompañaría de algunas cosas más. Eh, el encuentro que tuvimos del Movimiento Salud de los Pueblos convocó a personas muy diversas, de territorios muy diversos, que se propusieron saber Comprender, aprender, trabajar políticamente, crear pedagogía política de lo que es la transformación a partir de la decolonización. No solo del sistema de salud, de nuestro propio pensamiento. Que como decía Oscar, es un gran desafío, ¿no? decolonizar nuestro propio pensamiento y nuestras propias propuestas. Y en ese proceso que duró dos días y que da lugar después a la declaración, fue muy rico el debate, la construcción, el respeto, la tolerancia, entendiendo que la riqueza está en esa diversidad. Y en esa renovación categorial que habla Oscar, y que tiene que ver con darnos cuenta de que algunos conceptos han sido impuestos históricamente, no los hemos aprendido de memoria, y luego los reproducimos sin darnos cuenta que en realidad estamos reproduciendo para aquellos que quieren privatizar o mercantilizar. Nuestros sistemas de salud. Para hacer la declaración tuvimos dos días de trabajo intenso, revisando, mirándonos a los ojos, analizando un poco cómo estábamos en nuestros países, pero también nuestras luchas sociales y políticas por la transformación. Y hay un punto fundamental y es que había muchas mujeres diversas. Y ahí quiero señalar, compañeras negras, Compañeras indígenas, compañeras de territorios sociales muy diferentes, pero también de países distintos. Y eso es una riqueza maravillosa. También había hombres de distintos territorios, ¿no? pero las mujeres tuvieron una fuerza muy presente, muy potente en los discursos, en los trabajos, incluso en las propuestas que luego dieron lugar a la declaración. A partir de esa diversidad se construyó lo que eh, Lucho, nuestro compañero, avanzaba de qué es aquello en toda esta diversidad de pueblos, de diversidad de países, de territorios sociales, de etnias, esa, qué es aquello que nos une, cuáles son aquellos conceptos que nosotros y nosotras queremos promover como parte de la transformación de todos los sistemas de salud de nuestra región. Y de ahí nace esta declaración que, si me permiten, quiero leer, porque leerla supone traer las voces de todas las personas que estamos luchando en este momento con esta mirada de decolonización y que nos juntamos ese día en el Movimiento Salud de los Pueblos, en el precongreso de Abrazo un lugar maravilloso para construcción de pensamiento crítico, como decía mi compañero Román, donde se reunieron 6.000 personas a pensar sobre la salud colectiva. entonces le Voy a leer brevemente una cortita declaración de aquello que nos une, de aquello que la diversidad nos representa y que queremos promover, como decía también Oscar, como decía Lucho y como decía Román, como un puntapié nomás es decir, el comienzo de lo que se viene en esta lucha de trabajo que vamos a tener. El Movimiento Salud de los Pueblos en Latinoamérica, en el marco del Congreso número 13 Brasilero de Salud Colectiva, convocado por Abrasco en Salvador Bahía, organizó un encuentro por la transformación y decolonización de los sistemas de salud en América Latina. Se reunió dos días, el 19 y el 20 de noviembre, y estaban representantes de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Paraguay, de Chile y de Argentina. Y durante esos días intercambiaron testimonios, experiencias, saberes y conocimientos que expresaron la diversidad de nuestra región. De manera conjunta, analizamos la realidad global global, caracterizada por una profunda crisis que afecta a todos los niveles de la vida en el planeta, generada por el modo de producción, reproducción y consumo capitalista que se expresa, además de en todas las dimensiones de la vida, afecta significativamente a la salud de los pueblos. Esta crisis por su magnitud e impacto amenaza toda la vida en el planeta. Nos estamos enfrentando a la hiperconcentración del capital, a la acumulación de la riqueza en manos de unos poquitos y a la exclusión de la mayoría de la población, a grandes desigualdades sociales que afectan a las condiciones de vida que generan miseria, pobreza e injusticia social, a la destrucción de los ecosistemas que son los que generan grandes desastres socioambientales y que algunos intereses lo llaman nada más para acortar cambio climático, cuando en realidad eso es muy, muy reducido para explicar qué es lo que está pasando. Esta crisis es multidimensional y se convierte en el determinante fundamental de las malas condiciones de salud que están imperando en el planeta y que nos tienen a todos enfermos y enfermas. El capital supranacional del complejo industrial militar, farmacéutico, financiero, neoliberal y globalizado, recurre a múltiples diseños para pro prolongar su crisis final y reacomodarse. Hoy confluyen múltiples conflictos bélicos. La estrategia más peligrosa es la guerra, que el capitalismo siempre ha utilizado para solucionarse, resolverse, reciclarse. Y ahora mismo están amenazando estos múltiples conflictos conflictos bélicos, la vida y la salud de todo el planeta. En este marco, nosotros y nosotras realizamos el encuentro y rescatamos como lema central la defensa del derecho a la vida y a la salud entendida como biocéntrica, junto a la transformación y la decolonización de los sistemas de salud. Requerimos construir sistemas universales, pluriversos, pluridiversos que confronten el racismo y el patriarcado que sean ampliamente participativos y no que las decisiones se tomen en otro lugar, que respondan a las necesidades de los pueblos y a las particularidades de los territorios sociales. La falsa cobertura universal de salud propuesta por el gran capital financiero promueve la privatización, el aseguramiento y se apropia de la atención primaria para sus intereses convirtiéndola en un paquete de servicios mínimos, cada vez más mínimos, que la despoja de su carácter político y transformador. La pandemia del COVID-19 evidenció la incapacidad que tienen los sistemas de salud basados en lógicas de mercado para responder a las necesidades de la población. Se acrecentaron las grandes fortunas mientras los sistemas sanitarios se enfrentaron al desfinanciamiento y a la precarización por la injusticia tributaria de nuestros países. Y el carácter perverso de las patentes sirvió una vez más como herramienta de acumulación de capital y extorsión a los estados. Eso generó dolor social y muerte. Desde el Movimiento Salud de los Pueblos de Latinoamérica y del Caribe, confrontamos esta posición. Nos oponemos a la privatización de la estrategia de la atención primaria de la salud y hacemos un llamado para recuperar su perspectiva integral en un encuentro creativo con el cuidado y la salud de la vida. Confrontamos la privatización y la mercantilización en todas y cada una de sus versiones. Nuestra decisión es la de impulsar nuevas otras formas de relacionarnos, de producir, de consumir, de vivir, de amar para promover la salud de todos los pueblos del planeta. La salud es mucho más que la atención de la enfermedad, es un proceso social determinado históricamente, es un derecho humano y social fundamental. En este encuentro, fruto de los compartires, de los sentipensares, hemos definido y nos hemos vuelto a comprometer Conseguir luchando por la construcción de sistemas de salud que se fundamenten en la soberanía y la solidaridad, en la emancipación, la participación y el poder popular, el espíritu comunitario y ancestral, la interseccionalidad, la desmedicalización de la vida, la humanización, la territorialidad y la democratización. Hemos resaltado la necesidad de múltiples espacios de encuentro, convergencia y trabajo común en salud entre las comunidades, los movimientos sociales, indígenas y negros, la academia y los trabajadores y trabajadoras, los activistas y las distintas expresiones del pensamiento crítico, considerando y revalorizando los distintos saberes ancestrales, populares y comunitarios. Reafirmamos la búsqueda de la paz, la importancia de la democratización de nuestras sociedades y la humanización de la política. Resaltamos que esta transformación de los sistemas de salud que proponemos no es una reforma más de las muchas que han sufrido en nuestros sistemas de salud desde, que, desde que su propia creación. Se trata de una deconstrucción y una refundación de carácter emancipatorio y decolonial que ponga la vida en el centro promoviendo la participación de comunidades que deben ser actores fundamentales de los cambios. Nos queremos unir por la transformación y la decolonización de los sistemas de salud desde la acción popular y por el buen vivir, porque queremos salud para todas las personas ya. Entonces, eh, Lucho, este fue el, el rescate, el trabajo, el amor, la danza, el sonido, el pálpito que le pusieron 12 países con compañeras y compañeros de distintas etnias, de distintos territorios, con distintas identidades y construcciones históricas, a nuestro, nuestro fin, nuestra finalidad. Así que por ahí lo dejo un poco para seguir compartiendo con el resto. Correcto, perfecto emocionante, sinceramente. Yo me vuelvo a emocionar como cuando estábamos en el encuentro y cuando se leyó la declaración política el día martes o miércoles, si no me equivoco, y cuando estábamos al fin del desayuno esperando en una mesa cerca de, creo que estábamos los 12 países ahí metidos, preparando la declaración. Me emociona sinceramente porque es una, siento como que es una inmensa catapulta que nos va a empujar hacia adelante hacia un futuro mejor, se espera, con un sistema de salud, como lo ha mencionado Román, democráticos, ¿no? transformados, ¿no? Eh, decolonizados, eh, que nos brinden amor o amorosos, en, en el amplísimo sentido de la palabra que significa esto. En esta parte final quiero pedirles lo que... Para Foro Salud es algo fundamental. Nosotros hemos tenido una experiencia ya de 20 años de trabajo institucional, desde el año 2002, el año pas en este año hemos cumplido 20 años. Eh, un, una tarea clave, transversal, durante longitudinal, dirían, en todos estos 20 años ha sido el tema de la participación social, participación ciudadana, vigilancia ciudadana, Rendición de cuentas, incidencia política, no para actuar en las políticas de Estado, de los gobiernos en estos 20 años. En función de eso, no eh, la nuestra tarea permanente es ver este tema de la vigilancia ciudadana en salud, los comités de vigilancia ciudadana en salud que estamos trabajando desde hace mucho con diferentes impulsos en diferentes momentos y según también los apoyos que vamos teniendo, como ahora COPASA nos lo está brindando y permitirnos con eso tener un rol protagónico como sociedad civil, como organizaciones de usuarios, de pacientes, ¿no? como incluso algunas organizaciones tipo ONG o cooperaciones que puedan desarrollar ciertas agendas particulares. Todos unidos en esta primera plataforma, es que es Foro Salud, que ya no es, no es nunca lo ha sido, una ONG es para mí una plataforma de la sociedad civil, principalmente promotoras de salud, de agentes comunitarios, dirigentes comunitarios, profesionales de la salud también. Y decía todo esto porque me motiva, me provoca pedirles en esta parte final el qué hacer, qué nos planteamos. Y pedirle a Román cuál es la tarea ¿Cómo nos organizamos en los países de América Latina y del Caribe para impulsar la agenda del MSP? ¿Qué ideas se tiene? ¿Qué experiencias han habido? ¿Cómo, ¿Qué líneas generales podríamos tener al respecto? ¿No? A Oscar igual, ¿no? pedirles de colonizar. Yo usé una palabra cuando Mariluz, uno de los subgrupos de trabajo, ¿no? nos hizo hacer una... Cada uno tenía que decir una palabra que implique lo que se quería hacer en el encuentro, ¿no? Yo puse la palabra, creo que nadie la había mencionado, yo creo que era el último de construir. ¿Por qué? Porque para mí, lo digo con total sinceridad y transparencia, el gran problema en nuestros países es el funcionalismo. Nuestros cuadros políticos, ya sean populares, políticos partidarios o funcionarios del Ministerio de Salud se vuelven funcionales. Entonces, ¿cómo hacemos la deconstrucción de aquellos que están en las tareas cotidianas de querer cambiar el sistema de salud? Quieren cambiarlo, pero sin salirse mucho de la piscina donde están nadando hace mucho tiempo. ¿Cómo deconstruimos eso? O nuestras culturas, ¿cómo hacemos para que nuestras culturas o maneras de ser o de vivir podamos tener eh, puntos decolonizados, apoyos, que nos signifiquen esa decolonización ya que se vaya concretando, o esa transformación humana, social, sistémica y del sistema de salud, por supuesto. Y lo otro, Mariluz, ahora hay una declaración política, cómo nos planteamos no, eh, la tarea para la, digamos, hay una tarea de sistematizar todo lo dicho por todos, pero la declaración política también puede ser justamente esa, esa punta de lanza que nos oriente a todos los países a animar desde su propia perspectiva eh, posibilidades, porque también hay eso, eh, el qué hacer en cada país. ¿Qué nos plantean ustedes, estimados amigos, amiga Mariluz, ¿no? respecto a estas tareas que tendríamos que tener eh, en adelante? Con esto cerrar eh, esta, este programa. Con sus intervenciones por favor román gracias Lucho. gracias gracias eh, pues yo creo que esa es una pregunta muy importante porque mm, es la que nos convoca a la acción y me parece que es uh, lo que deberemos hacer ahora eh, hemos dado un primer paso como de ponernos de acuerdo a través de la conversación, del diálogo, del entendimiento de cuáles serían los grandes trazos que orientaría la lucha por la transformación de los sistemas de salud. Y, y quiero hacer un paréntesis: nuestra lucha no es solo por la transformación de los sistemas de salud, pero lo que nos convoca, lo que no, a lo que nos convocó este encuentro y este diálogo es hablar un poco de eso. Y creo que la declaración Resume un ideario que deberíamos, como dice Mariluz, mantener vivo y desarrollarlo. Yo creo que ese ideario requiere un desarrollo conceptual o práctico eh, para poder eh, avanzar con más claridad. Aún un poco la luz, lo que nos guía es, es esto, esto que hemos construido colectivamente, es nuestro acuerdo en la diversidad, como lo ha dicho claramente Mariluz. Y bueno, lo tendremos que saber usar, eh, no dogmáticamente, muy eh, flexiblemente. Ese es, me parece, el primer elemento que yo vería. Hay que desarrollar ese ideario, hay que darle profundidad a ese ideario en sus distintos aspectos. Eh, primera cosa, pero como se trata de la acción, yo creo que esta acción tiene varios niveles. Eh, una de las cosas que a mí me gusta del movimiento para la salud de los pueblos es que es un movimiento que se enraiza en las comunidades, cuya razón de ser, eh, en su construcción, su sentido es desde las comunidades. Nosotros no podríamos desarrollar este ideario, no, no habríamos podido, Primero, armarlo. Y segundo, no podremos desarrollarlo, sino con y para las comunidades. Ese es el poder instituyente fundamental del cual tendremos que agarrarnos con fuerza. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de los procesos en lucha comunitarios, de mujeres, de campesinos y campesinas, de indígenas de afrodescendientes, de jóvenes eh, y obviamente de la clase trabajadora en general, en su interseccionalidad. Me parece que hay que partir de ahí, pero partir de ahí de un modo distinto, no desde la perspectiva corporativista del pasado, eh, nuestra lucha tenía un sentido corporativo, desde los gremios, del sector salud, desde los sindicatos solamente aislados. No, yo creo que no, que el mundo de hoy nos está diciendo que la complejidad es tal que tendremos que saber asumir todo el conjunto y no segmentos de él en la lucha anticapitalista y en la lucha anticolonial. Y un eh, espacio central, como ya ha sido planteado, son los territorios. Y construir desde los territorios implica construir con la gente. No es una tarea de, de tecnócratas aislados o de funcionarios del Estado aislados de las comunidades desde los territorios. Nos toca ponernos las botas pantaneras y meternos al barro con las comunidades, a construir con ellas y desde ellas, situarnos desde las comunidades. Yo quiero decir que un poco eso hacemos en Colombia con el Movimiento de Salud de los Pueblos, en territorios eh, campesinos e indígenas de conflicto, en el, en el Caquetá, en el Meta, en otros territorios. Ahora iniciamos un trabajo muy interesante con comunidades indígenas, arhuacas, huayús, huivas, eh, yopas, en la región Caribe, al lado de la, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. yo estoy muy entusiasmado con esa idea de construir con ellos el modelo de salud. Lo que ellos han llamado, y se viene construyendo eh, como política pública, el sistema propio de salud, el sistema de salud propio e intercultural, que es el acumulado de las luchas, resume el acumulado de las luchas, de las cosmovisiones y prácticas centenarias de las comunidades. Y lo mismo están planteando los campesinos y, y los negros. Por algo tendremos una vicepresidenta negra en Colombia en estos momentos, increíble, ¿no?, de, para algunos terratenientes de nuestro país, ella debería ser la empleada doméstica que debería estar en la casa, pues no está en la vicepresidencia del país. y ha llamado a la insurgencia de los negros, a la igualdad, al llamado a la igualdad. Esa ese es la construcción que deberemos hacer. Es en primer lugar una inmersión profunda en el trabajo hombro a hombro con las comunidades desde los territorios. Pero no será un trabajo aislado en los territorios. Será un trabajo en diálogo académico, en diálogo intelectual. Y yo quiero rescatar aquí esta categoría de Gramsci, la necesidad de reconocer el diálogo de saberes eh, a partir de la categoría de intelectual orgánico, de ese intelectual que está profundamente ligado a las luchas. De los trabajadores y a las luchas populares. Me parece que ese, ese, ese es algo fundamental. Y construir movimiento. Se trata de construir movimiento de salud. Movimiento de salud se construye en la lucha, se construye en la acción, en el debate, en la reflexión, en el pronunciamiento, ¿no es cierto?, en la incidencia política. Sin dejarnos cooptar, y ahí viene el tema, Lucho, no podemos dejar que el movimiento social sea cooptado. En términos, por ejemplo, de gobierno, sí, a veces cometemos, y deberemos hacerlo, ayudar a las transformaciones del gobierno, pero no solo, desde ese espacio, ni principalmente desde ese, de, de ese espacio. La creación permanente, la revolución permanente, de nuestro pensamiento y de nuestra práctica, solo es posible desde ese proceso instituyente mismo de las comunidades. Me parece que eso es lo que deberemos entender y a lo que deberemos apostar. Muy amable, Román. Te agradezco esta sintética forma de explicarnos todo lo que hay que hacer. Sinceramente es inmenso, es un universo también. Eh, sin embargo, vamos a tener que caminar y como se suele decir, en ese camino vamos a ir aprendiendo y rehaciendo y recon, incluso hasta deconstruyendo lo han dado para mejorar lo que estamos haciendo ante la evidencia de estos ensayos y errores en los cuales también vamos a, a caer. Oscar, ¿cómo nos deconstruimos internamente? Lo voy a decir, este progresismo a veces que se vuelve funcional por cómodas posturas que pudiéramos tener? ¿Cómo nos planteamos ese reto? Es autocrítico, diría yo, ¿no? inclusive muy eh, mariateguista, diríamos, acá en el Perú. ¿Cómo somos para dar un paso adelante? ¿Cómo empezamos con la crítica o la autocrítica de lo que hemos estado andando con nuestro sistema de salud? Oscar, por favor. Lucho, pero permíteme primero hacer un comentario sobre la participación social y lo que señalaba Román. Porque es que nosotros, por un lado, comprendemos y asumimos que no puede haber transformación decolonial y emancipadora de los sistemas de salud sin una real participación social. Lo que pasa es que la participación social también ha sido colonizada ha sido cooptada por los poderes fácticos, por el poder constituido, y reducen la participación social a acciones de las comunidades en relación con la atención médica y los establecimientos de salud. Una participación absolutamente estructural. No es esa la participación social de la que nosotros hablamos. Creemos que hay que Generar un nuevo modelo de participación social en donde activamente las comunidades se convierten en los actores con los trabajadores de salud de las transformaciones sociales. Y allí hay un elemento que yo quiero señalar, que es esa relación que se da en los territorios sociales y en las comunidades entre los trabajadores de la salud y las comunidades. Usualmente la salud pública que practicamos es una salud pública muy autoritaria, muy vertical, muy burocrática. Y nuestros trabajadores de salud asumen muchas veces una conducta y un relacionamiento con las comunidades en donde se impone en donde el verticalismo, el autoritarismo está presente necesitamos recrear de construir y construir una nueva forma de relacionamiento entre los trabajadores de salud y las comunidades uno de los brasileños que ha trabajado en este tema lo llama la clínica ampliada es romper con las características de esa relación autoritaria y burocrática que se da en los establecimientos de salud entre los trabajadores de la salud y la comunidad y generar un nuevo tipo de relación mucho más amorosa, mucho más fraterna, mucho más de que la comunidad vaya al establecimiento, al contrario, que el establecimiento vaya a la comunidad de relacionamiento intenso con los modos y las características de vida. Si nosotros no logramos ese cambio fundamental de la relación entre los trabajadores de la salud y la comunidad, no hay transformación posible de los sistemas de salud. Ese es un elemento. Yendo para hacer un comentario sobre tu, tu pregunta sobre uno de los espacios donde se expresa con más fuerza la colonialidad es en la acción de gobierno cuando muchos de nosotros gente revolucionaria o progresista o de izquierda o socialista como se quieran llamar hemos sido llamados a hacer gobierno en muchos países eso ha pasado lo que hemos hecho mayoritariamente es ponernos a administrar el aparato burocrático que constituye el Ministerio de Salud o el establecimiento en donde estamos trabajando o que nos toca circunstancialmente dirigir. Y yo digo, no, no, no, no, no, eso no puede ser así. Los que queremos transformar el mundo, no llegamos al gobierno para administrar las instituciones y establecimientos de un Estado autoritario, llegamos para transformarlos radicalmente, porque si nos ponemos a administrarlo, esa burocracia nos tritura, nos come y nos convierte en burócratas, en revolucionarios devenidos. En, en burócrata. Y eso ha pasado en muchos países. Por lo tanto, yo siempre digo: no basta con ganar una elección. En más de 10, 12 países, sectores de alguna forma identificados con luchas populares, con transformaciones sociales, han ganado las elecciones. Pero en muchos países no han sido capaces de de transformar ese estado y de construir esos nuevos sistemas de salud, porque nos hemos puesto a administrarlo. Entonces, de lo que se trata es de romper con la colonialidad, ya no del saber, sino del hacer, porque la gestión está impregnada de colonialidad. Si nos ponemos a hacer gestión como tradicionalmente se si hacen esas instituciones, lo que hacemos es reproducir relaciones de poder. de Lo que se trata es de romper con ese modelo de gestión autoritario y no participativo y generar un nuevo modelo de gestión participativo, democrático, territorializado que permita impulsar estos procesos de transformación que nosotros queremos. Y en ese sentido, yo creo que una de las tareas más importantes que tiene hoy el pensamiento crítico en salud y la salud colectiva es hacer una evaluación crítica y autocrítica de qué ha hecho cuando le ha tocado ser gobierno, de cuáles han sido sus logros y sus avances, pero sobre todo de cuáles han sido los errores y los problemas que han confrontado, porque bueno, la realidad es que hemos ido gobierno muchas veces y ahí están los sistemas de salud más o menos igual reproduciendo relaciones de poder y convertidos en espacios de acumulación de capital. Entonces eso requiere repensarnos y e implica que apliquemos la decolonialidad también a la acción sanitaria. Ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante dentro del pensamiento crítico en salud. Muy amable Oscar, te agradezco mucho las precisiones que nos das. Es complejo plantearnos el tema de la participación social, la participación ciudadana, la participación comunitaria. Eh, por ejemplo, en el Perú lo veo, y me van a odiar las amigas promotoras, pero haciéndose dependientes de una cuota que el Minsa manipula intencionalmente para poder controlar sus funciones. Cómo se independiza. Cuando a veces eso puede ser justamente el parar la olla un día. O cinco o diez en una jornada que dura dos semanas, por ejemplo. Y es para la olla, pues, porque 30 o 40 soles es para la olla de ese día. Y se vuelven, en la práctica, funcionales, porque lo que hacen es hacer las tareas que el MINSA no, no le da a un recurso humano bien pagado, teniendo un trabajo subvaluado eh, en la promotora de salud. ¿Por qué no contratan más enfermeras o contrata más técnicas de enfermería o más auxiliares de enfermería? Un poquito de dinero en la mano de una promotora, ¿no? y eso son conscientes, felizmente. Pero lamentablemente a veces la necesidad les arrastra. Es complejo. Me voy a ganar un lío, pero tengo que decirlo, porque es como empezamos a, a combatir eso desde, desde adentro, desde ellas mismas. no Como reitero, son conscientes de eso. La tarea es compleja. Y las tareas que vienen, estimada Mariluz, hemos estado 12 países. Ha estado Camilo de Chile, ha estado Arcadio de Ecuador... Nancy de Guatemala con Hugo ¿no? ha estado Moisés de El Salvador Enrique de Nicaragua Catherine este, de Colombia ¿no? me voy a olvidar seguramente Oscar de Venezuela, Lazo de Perú Jorge Rachid de, de Argentina puedo omitir a alguien y muchos ¿no? decenas de compañeras y compañeros hermanos hermanas de, del Brasil ¿Qué tareas nos planteamos para el desarrollo de esta declaración política y de la sistematización constante, una suerte como, como la del caracol, ¿no? Construir, deconstruir, construir, deconstruir de construir su caparazón para crecer y crecer y desarrollar el MSP en nuestros países y en final, en conjunto, como campaña, con un discurso, como suelo decir, ¿no? Este discurso que tú lo has leído en esta declaratoria, ¿no? Así de entre poético, pero a la vez como un llamado a la lucha constante por transformar nuestro sistema de salud, por decolonizarlos, como también muy bien se ha planteado. Estimada Mariluz. Bien, bueno, yo no, no sé muy bien lo que hay que hacer, Lucho. Ese punto Pero me partida. gusta tu pregunta, me gusta tu pregunta. Mira, yo creo que de lo que venimos hablando, de lo que venimos trabajando y de si tenemos en cuenta la crisis sistémica, la crisis civilizatoria, una de las cosas que tenemos que hacer como tarea es trabajar por la desprecarización de la vida en general. Y ahí entran las compañeras promotoras de salud que conozco eh, de Perú, que son grandiosas y hacen un trabajo maravilloso, ¿verdad? Y esa precarización de la vida, ese no llegar a final de mes, que no llegue tu comunidad a final de mes, la materialidad, lo que se necesita para vivir, hace muy difícil a veces que eh, se pueda trabajar, luchar por hacer cambios, cuando en realidad estás intentando sostener mínimamente tu vida, la de tu familia y la de tu comunidad. Entonces, una de las mejores formas que tiene el sistema de anularnos y de anular eh, la, el esfuerzo y la fuerza que tienen, que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, los activistas, los militantes, los militantes, todos los que queremos transformar es precarizar nuestra forma de vida. Ahí en esa lucha, cuando vos me decís, ¿qué tenemos que hacer? digo Bueno, como Movimiento de Salud de los Pueblos, es tener en cuenta la materialidad de la vida, lo primero. Y esa materialidad de la vida nos obliga a estar permanentemente en la escucha. Porque no tenemos la solución. Tenemos algunas ideas que son fundamentales, que son propuestas, pero que tenemos que ver cómo es el camino que vamos a hacer los y las visitantes, los que trabajamos, los que soñamos con, con otro mundo, pero también con una transformación de los sistemas, tenemos que ver cómo hacerlo escuchando permanentemente y haciendo los cambios necesarios. Y ahí eh, yo creo que el movimiento salud de los pueblos, a través de muchos compañeros, compañeras, una de las cosas maravillosas que, que está proponiendo es tejer, hacer un tejido de redes, un tejido que una los diferentes esfuerzos en la región para transformar realmente los sistemas de salud. Y eso supone un permanente y permanente espacio de escucha activa, de verle al otro, de mirarle a los ojos, de ver sus necesidades. Y ese tejido que se construye en el movimiento de salud de los pueblos quiere romper las barreras que son impuestas por el yo tengo la razón, yo sé cuáles son las respuestas a todas las preguntas, yo sé cómo hay que hacerlo ideológica y políticamente, lo que nos damos cuenta es que nuestra diversidad lo que nos propone es escuchar. Los procesos emancipatorios de nuestros pueblos, de nosotros y nosotras mismos en nuestro trabajo, requieren de revisar y revisarnos de cuáles han sido esas imposiciones capitalistas, neoliberales que líquidamente se han ido metiendo en nuestras vidas sin darnos cuenta. Y de esa forma el movimiento plantea dar el paso de hacer procesos emancipatorios para construir a partir de participación significativa, como decía Román, como decía Oscar, con muy diferentes actores y sectores, a partir de la escucha activa, hacer esas propuestas de transformación. Entonces, como tarea principal del movimiento salud de los pueblos, próximos pasos a partir de la declaración es seguir creando tejido, seguir creando vínculos con... Personas, espacios, movimientos, organizaciones que quieran otro mundo en el que quepan todos los mundos, en el que quepa toda la diversidad, en el que quepa la lógica de la vida por encima del mercado. Entonces, esa es una de las principales tareas que nos hemos propuesto y que están como principal. La otra es generar espacios de participación que no solo sean en los territorios, sino que sean en territorios conectados e interconectados con toda la región, para que la fuerza y la voz sea, se multiplique, para que nuestros gobiernos, que nos representan en los estados, sepan que no es un territorio o un pueblo que está aislado, que quiere un cambio, sino que los pueblos de la vía Ayala, que los pueblos de América Latina quieren una transformación. Así que, Lucho, nuestros próximos pasos, sobre todo, es buscar la unidad de los pueblos, a pesar de la diversidad, de las diferencias, y promover un tejido permanente de lucha, de trabajo, de unidad, de amorosidad, que nos permita construir otro mundo. Muchas gracias. Gracias, Mariluz. Agradecido con ustedes tres, estimadas compañeras, compañeros por acompañarnos en este reinicio del programa del Lunes por el Derecho a la Salud. El propósito de, estos, de este programa y de los que vienen en forma inmediata en este año, en diciembre, los días lunes 5, 12 y 19, eh, es convocar a las hermanas y hermanos latinoamericanos que hemos estado en el encuentro y desde su perspectiva, desde su experiencia particular y desde su desempeños que tengan en cada uno de los 12 países que hemos estado en Brasil, poder también narrarnos, ¿no? A partir de esta, yo diría, eh, punto de partida, una nueva y reiterada reflexión sobre lo que significa el movimiento por la salud de los pueblos, lo que significa el encuentro con su declaración política, ¿no? La campaña que se lanza ya y que todo el año 2023 y seguramente más, porque el tiempo va a faltar. Eh, debe proseguir para transformar nuestros sistemas, para decolonizarlos y obviamente también el tener eh, con lo que acaba de mencionar este Mariluz, como narrando nuestras experiencias nuestras perspectivas nuestros conceptos eh, podemos ir tejiendo redes entre nuestros países construyendo a la vez al interior nuestro, de nuestros países lo que tenemos que hacer el MSP en este caso del Perú convocando a todos los actores que consideren involucrarse en esta tarea no, de movimientos sociales, actores políticos, actores sanitarios, etcétera, que le permita a la campaña que se está lanzando, esa fuerza y esa dinamicidad que, que queremos en cada uno de nuestros países. Eh, yo les agradezco reiteradamente a ustedes que nos han acompañado en este panel, que han sido parte de este panel. Eh, infinitamente, también a los que nos han seguido en las redes sociales, eh, vamos a trabajar este, yo llamo, documento audiovisual, ¿no? Para eh, transcribirlo, eso eh, va a ser interesante poder, y de repente dárselo a ustedes para que le den una revisada, porque en esto mismo se enriquece. Cada vez que se repite un tema, se toma de diferente ángulo, y eso es a veces notorio y útil para poder ver que los conceptos son dinámicos también, las ideas son dinámicas también, y conforme van los tiempos nos vamos dando cuenta de, de, lo, de lo rico que son esos conceptos. Reitero el agradecimiento, estimado Román, estimado Oscar, querida Mariluz, por habernos acompañado esta noche. El próximo lunes, 5 de diciembre, a las 7 de la noche continuamos con un nuevo programa del Lunes por el Derecho a la Salud de Foro Salud de Perú. Hay que ponerlo ahora así para que se entienda. De Perú. Muy amable, muchas gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta la buenas próxima. Noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.